Quizás no te des cuenta, pero cuando camino por las calles siento el peso de los ojos que me acechan. A veces aguanto esas miradas. Otras, prefiero irme por otra cuadra. Y hay otras donde prefiero seguir mi instinto y correr. Cuando vuelvo a casa por las noches, debo tener más cuidado, ya sabes, en caso de que tú aparezcas en mi puerta. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Sabes por lo menos cuál es mi nombre? Soy la que recibió tus piropos, ayer cuando fumabas con tus amigos. La que obligaste a tener sexo cuando estaba ebria. Soy la que fotografiaste en la intimidad y luego difundiste por venganza. La compañera que manipulaste y controlaste con tus celos. Soy la colega que ridiculizaste al comentar sobre su cuerpo. La mujer que acosaste con tu obsesión. Soy la que violaste porque te hizo sentir hombre. Soy la que mataste. En el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido abuso físico o sexual. En Francia, cada dos días, una mujer muere a manos de su actual o expareja. En Alemania, cada hora, una mujer es víctima de violencia doméstica. En España, un hombre viola a una mujer cada cinco horas. Es por esto que estamos luchando, para lograr un instrumento legal que aborde y criminalice la violencia contra las mujeres en Europa. La indiferencia ante la violencia es normalizarla. Y entonces, ¿qué harás después?